Desde Barcelona, España, del Máster Isidro González. El Máster Isidro es cinturón negro octavo grado en Kempo Americano, fundador de la Academia Kensei de Kempo Kenbujitsu, instructor de cuerpos de seguridad españoles y gran entusiasta de las artes marciales. Aproximadamente 40 años practicando diferentes estilos de artes marciales. Bueno, Máster. Bienvenido, realmente bienvenido. Igualmente os quiero dar las gracias a vosotros por esta gran iniciativa, muy buena iniciativa. Me alegro muchísimo, os felicito. Un saludo enorme a la gente de Caracas, de, de Venezuela. Tengo muy ratos recuerdos de, de mi paso por, por Venezuela. Una gente bellísima, unos grandes entusiastas de las artes marciales y con mucho interés con mucho interés, ya hace 11 años que yo estuve allí, en ese momento ya había muchísimo interés por, por abrir, por, por, por ver más allá de, de lo que hasta ahora, hasta ese momento, era lo tradicional. Por eso me ha sorprendido mucho contar conmigo. Bueno, de, en realidad el honor es nuestro. Bueno, Máster, eh, vamos a iniciar la entrevista. Eh, Kenpo Kenbujitsu, cuéntenos de qué se trata esta variante del Kenpo. Bueno, mira, en principio mmm, ahí hay un gran error, el ponerle nombre a las cosas. Ajá. Pero vivimos en, sí, sí, vivimos en una sociedad que, que si no lleva un nombre, no lleva algo, a veces es difícil de identificarlo. Igual que en su momento el maestro parque tuvo que ponerle tiempo, karate, para que lo identificaran con algo marcial y no sonara comida mexicana o algo. Pues a ver, Bruce Lee también le puso un nombre a Jekun Do, que también después a lo mejor se... A veces cuando clasificas con un, un nombre algo que te cierras muchas puertas, o sea, lo, lo encajonas. Entonces para mí el nombre fue un nombre que se puso en su momento, ¿vale? Que resumía un poco el Ken de Kenpo, Jipsu ¿eh? de técnica de apertura y Do de camino. Pero ya te digo, el nombre para mí no tiene mayor importancia, fue un nombre que en su momento, porque en ese momento lo pensaba así y lo sentía así, pero que me ha arrepentido mucho porque tiende a malas interpretaciones. Ah, esta persona se ha inventado un sistema, otro más, otro, otra persona es que se ha inventado algo. Claro. No me mi inventado. Simplemente es un nombre a mi expresión de, y a mi sentir en Kempo y lo que yo he podido descubrir dentro del tiempo que he aprendido y que hago. Igual que Spirman ha puesto Kempo 5.0, etc. A veces queremos claro. buscarle mucho un nombre que no... Exacto, o sea, si te lo decimos, simplemente es el nombre a una expresión o a mi forma de trabajar. Tiempo. Exacto, es su, no per, tiene... es su percepción del Kempo, pero sigue siendo Kempo. Sigue siendo tiempo. sigue siendo tiempo. Eh, sigue siendo tiempo, pero quizás con unos mmm, matices. Mi, mi aportación es como mi tesina, mi tesis eh, dentro de, del tiempo. Una visión muy perso personal, pero tan válida como cualquier otra dentro de, del mundo del Y esta visión, esta visión master, ¿qué lo caracteriza? O sea, ¿cómo lo ve usted? Vale, mm, mi visión principal es trabajar patrones, igual que tenemos el patrón, el patrón de tiempo. pues yo lo que he hecho es trabajar con patrones de movimiento de diferentes sistemas y englobarlos dentro del patrón de tiempo. pero no parchear, porque ahora, claro, Ahora todo el mundo hace Brasilian, todo el mundo hace una serie de técnicas y va, le va metiendo. Yeah. A veces yo veo técnicas y los veo, veo trabajar y digo, va, está bien. Pero no deja de ser un parche, como que estoy parchando, poniendo, cosas. Pues, yo intento no. Que, mi, que mi, mi movimiento, mi tiempo, no deje de ser tiempo. Aunque yo pase de un concepto a otro. Entonces, principalmente la idea, mi visión, es poder trabajar con diferentes conceptos o diferentes patrones de movimiento sin perder mi identidad como un tiempo. Qué bueno, qué bueno. En una distancia determinada, el tiempo me puede ser muy efectivo, pero evidentemente, si me llevan a suelo, no me va a funcionar de esa manera. Por, por lo tanto, ¿qué necesito? Necesito unos patrones de movimiento que se ajusten a, a esa situación. Exactamente. Lo comentaba bueno. antes a Miguel yo hace 25, 30 años atrás ya me di cuenta que el Maestro Parque había descubierto como una llave mirajosa, o se te permitía ahí ya empezar a abrir. Claro, esto cuento si sí ya se ha destapado más. El Maestro Parque fundó su ahora punto cero, ahora Tabatai también hace, o sea, ahora todo el mundo ha descubierto Es que todo el mundo ¿Sí ha tratado de personalizarlo, ¿no? Dependiendo a sus necesidades. está bien, que es bueno, que está bien. Exacto. Pero pasa de que yo desde mi punto particular, a mí me agrada mucho, no, no voy a ser tan de decir, no, ya fui primero no, pero hacía ya mucho tiempo que esto ya, ya, ya estaba, era cuestión de, de descubrir realmente qué puedes. Por eso yo siempre digo, si me alargo mucho, me, me cortas, porque me empiezo a. Entender. Yo, por ejemplo, en mis seminarios, que yo doy, doy muchos, jamás hago técnicas de programa. nunca. Okay. ¿Por qué? sencilla razón que yo quiero ver qué saben hacer con tiempo, claro. no que me en tiempo. Es así. O sea, me, hablan de, me hablan de formulación de cosas así y siguen haciendo las técnicas de programa Es como si yo nos pusiéramos a hablar en inglés y yo tuviera un montón de frases ya memorizadas y te voy a ir soltando las frases <risa> memorizadas. Bueno, vale, perfecto. Sí, nos estamos entendiendo en inglés. <risa> entonces, entonces, mi visión es esa. Yo cuando voy a asimilar y me encuentro con muchos grados altos, que los sacas del programa y ya no fluyen. Es así. Claro, es algo muy mecánico. Has memorizado. Exactamente. Claro. Sí, Pero ¿qué sabes así. hacer realmente? Es así. Y esa es la, mi, mi, mi, mi interpretación. master, y usted, dentro de esto que me está comentando, ¿qué otras artes marciales ha practicado? Esto que ha insertado dentro del campo, ¿cuáles han sido? 1973, Ajá. con Okay. Mis padres son españoles, pero fueron inmigrantes por la guerra civil y yo nací en Chile. Okay. Entonces, entonces, en Chile, eh, yo empecé en 1973 con, con karate con el maestro Arturo Arce, después de que el gobierno de Pinochet levantó la ley marcial y se, podían empezar a, se pudieron empezar a hacer las artes marciales, entonces yo empecé con karate. Después, en 1975, con el, eh, a través de, de amigos, me llevaron a, a la academia del maestro Arturo Petit, en paz del cáncer Y ya fue cuando comencé a hacer el esquema Y ya en 1975, 76, 77 Me parece que fue Conocí a guru gurú Santos, Que fue la primera persona que me rompió Completamente todos los esquemas Cuando yo conocí a maestro gurú Danilo Santos es aquello que dices Dios Yo quiero llegar a eso. Claro. eso Y desde ese momento te puedo decir que lamentablemente Para bien o para mal Jamás me he podido casar con ningún sitio que, <risa> jamás me podría que en ningún sentido. Me siento que en poeta, soy que poeta es muy importante para mí, pero, pero es así. Entonces hice el karate. En karate, eh, eh, en el estilo Shotokan, llegué hasta tercer okay. rank. Después, okay. después lo compaginé con Jiu Jitsu, con Machu Jiu Jitsu, y también estuvo hasta tercer rank de Jiu Jitsu. Ajá. Ajá. Y después ya en, en me vine a España, en España en la época de 1980 aquí también había, estaba Luis Gutiérrez tratando con la historia de tiempo apareció el maestro Raúl Gutiérrez me fui con él hasta el año 1900, lo tengo aquí, 1998 que fue cuando fui a Estados Unidos y ya conocí al maestro Larry, y con el maestro Larry fue una situación muy especial, porque yo le mandé un vídeo al maestro Larry Ajá. Diciéndole, diciéndole mire, míreme esto y dígame si hago qué. Sin conocerlo. Usted se lo mandó el video sin conocerlo. Conocía por, por vídeos y esto. Okay. No, no me conocía. Yo grabé un vídeo en ese año, en el 1978, 1998, y yo lo único que pedía, digo, maestro, con todo mi respeto, mire mi trabajo y dígame si hago qué. Ok. Sí. Pero esa fue. Te, te explico esto un poco porque se cogen muchas historias, malas historias, sí, y sí. ya que tengo esta. En realidad me gusta, soy muy transparente porque no tengo nada que... que, que. Claro, es que justamente este es el momento de escuchar la verdadera historia. Sí, entonces al cabo de no sé, un mes, no sé, recibo una llamada por la noche y era el maestro con un alumno de él, que era Francisco Soto en ese momento, que también es un maestro de, de México, okay. y, y que estaba impresionadísimo con mi trabajo y que por favor que fuera a Estados Unidos, fuera a Estados Unidos, fuera a Estados Unidos. Y, usted y bueno, fue, Fui a Estados Unidos. Pero viajé y ya estuve con él allí, y, y bueno, estuvimos trabajando tiempo, y un montón, una, un montón de cosas, una de las anécdotas, yo estaba muy preocupado por el programa en ese tiempo y tal, y me acuerdo de un día me dijo, así pero por qué estás tan, tan preocupado por el programa, y, mira, el programa, aparte que hay que trabajarlo, te lo vas a llevar en vídeo, o sea, es una cuestión, me quiso decir que, una cuestión es que tienes que memorizar, ya. Me dice, lo que tú tienes tú, es sí, que tienes poca, poca gente, tienes un ki y una energía especial, que eso es lo que va a marcarte en tu vida como que cuesta, Eso va a ser la diferencia. Esa es la diferencia que el maestro. Esa fue la, la gran característica que usted obtuvo del maestro, Larry, ¿no? Digamos, me dio esa otra parte que, que todo el mundo busca y que no encuentra. Que es encontrar realmente el tiempo que tú llevas, la, la energía. Pues sí, yo siempre digo: el tiempo es como un gran mandala Macho Parker creó algo muy especial y vemos solo una, vemos solo una parte. El maestro era un genio. Y bueno, y posteriormente viví en España y fui el primer alumno en España certificado por el maestro. Lo que pasa es que lamentablemente el maestro Lagi tiene unos conceptos comerciales muy diferentes y no terminamos comulgando y finalmente le dio la representación por asuntos comerciales.